Juan de Castellanos Elegías de varones ilustres de Indias Canto IV Habiendo, pues, rompido la mañana Aquel velo que nuestra vista cierra El grumete, Rodrigo de Triana A grandes voces dice Tierra, Tierra Oyeron esto tan de buena gana que toda pesadumbre se destierra, sale para mirar toda la gente, y conocieron sello claramente. Alegranse con tierra los terrenos, danle vital aliento sus olores. Tedeum laudamus cantan, y no menos, tocaban en las naves a tambores, en las cuales los bordos iban llenos de regocijadísimos clamores y do cualquiera de ellos se volvía, sonaba regocijo y alegría. Ven como sus descansos adereza, puerto que divisaban atalayas, y ven desde los pies a la cabeza andar hombres desnudos por las playas, mujeres do la vista se endereza, sin arreos de mantos ni de sayas, por ser sus policías y conciertos, andar galán y dama descubiertos. Salían a mirar nuestros navíos, volvían a los bosques espantados, huían en canoas por los ríos, no saben qué hacerse de turbados, entraban y salían de buíos, jamás de extraña gente visitados. Ningún entendimiento suyo lleva poder adivinar cosa tan nueva. An sí mismo de nuestros castellanos, decían, viéndolos con tal arreo, si son sátiros estos, o silvanos, y ellas aquellas ninfas de Aristeo, o son faunos lascivos y losanos, o las nereides hijas de Nereo, o driades que llaman, o nayades, de quien trataron las antigüedades. así todas las ninfas como ellos, son bien proporcionados y bien hechos. Sacados son de hombros y de cuellos, y más pecan de anchos que de estrechos. ¡Cuán luenga hermosura de cabellos! ¡Qué gran tabla de espaldas y de pechos! Los galanes, las damas y los pajes jamás deben mudar ropas ni trajes. Por cierto, todos ellos son dispuestos, y ellas por consiguiente bien dispuestas. Pero los trajes son muy deshonestos, aún para las mujeres deshonestas, pues los unos y otros andan prestos para solenizar venéreas fiestas. Ellos no rozarán las agujetas, y ellas no romperán muchas faldetas. No debe remordelles la conciencia, ni quieren evitar inconvenientes, pues tan sin empachosa reverencia incitan empachosos accidentes, pues no son en estado de inocencia, que hijos son de Adán y descendientes. Estas cosas y otras van diciendo las islas de Lucayos, Descubriendo, no hace de estas islas fenecies la valerosa gente que camina, porque dejando va a Naaníes y otras de más momento determina. Descúbrese la isla de Haitíes y Cuba que llamaron Fernandina, en gracia y honor del rey Fernando, cuyas partes seguía nuestro bando. Navegaron la parte que pudieron, los dinos de preciosa laureola, y a estas dichas islas se volvieron y no tomaron de ellas la más sola. Porque la de Haitíes escogieron, a quien por nombre dieron española, porque su nombre de, por cosa cierta, que fue por españoles descubierta.